Iban con los carros y los albañiles que iban a hacer la casa iban al campo, que aquí hay muchas piedras. está donde decís vosotros? De los arribes, más o menos. Más acá, porque las bueno, piedras, hay río río, piedras que hay en el campo cerca, ¿no? Las iban a cortar. Las iban piedras. y cortaban las piedras los albañiles y después un señor que iba a hacer la casa, pues a lo mejor contaban cinco, seis o siete amistades que tuvieron la con los carros y traían las piedras. Y después las albañ los albañiles hacían las casas. Con barro, en vez de ser cemento, con las piedras y le echaban barro, y allí se pegarían y eso. Y el aro lo hacían de barro, pero después los tabiques los hacían de adobes. Por el, el aro lo hacían de piedra y las pegaban con el barro. El arco de piedra y las con barro. Y después hacían. Y las medianías adobes que los hacían con barro, con los barro. adobes, con barro y. Con barro de valle y, paja en un valle y iban agua. Y llevaban un poco de paja y agua. Y cavaban el barro y después echaban agua y lo pisaban con los pies. Me acuerdo yo de Pepa, anda que no piso barro. Para, para, cuando mi, hicieron la casa para amasarlo, claro. Sí, para amasar el barro andaban pisándolo con los pies y con las azadas y eso. Y después tenían unos moldes que eran más o menos así, como así, de madera. Y, las, y el barro lo echaban allí y lo dejaban allí tendido en el valle y cuando ya estaba seco sacaban... La horma y quedaban los adobes y aquellos son sí, los adobes. y las todos casas. iguales. Para sí, estos, todos claro. iguales y eso, pero eran poco más o menos, pues sí, ni más ancho ni como esto. Uh -huh. Y eso. Como ladrillos. ¿Eh? ladrillos oh, Sí, un poco mayores y más gordos ah. y, y después, pues hacían con aquello. Y, la, y los pisos, pues echaban, las hacían con piedra. Se ponían, una estaba más llana y otra estaba más baja y todo. Y así eran las casas. Y por arriba, que se lo estaba yo contando este ahora que se acortaba cuando era nuestra casa era así, ponían unos cartones, se llamaban me parece, sí, unas vigas así. Y después unos cartones así delgados como esto, pues más cerca que, que está eso, de la luz. Un poco más espeso. Y después le ponían escobas y después las tejas de encima y ya estaba el chascar. Se llamaba ripio. Y aquello se llamaba ripio. Las escobas esas. Y el que tuviera que hiciera sobrado en la casa que fuera un, algo más alta, ponían un sobradico así y entonces le ponían tablas. Para pisar en el sobrado. Y ¿Para era? Era, era ya el, el doble. Era el sobrado que se podía subir aquí por escaleras hacían unas escaleras, algunas de piedra si ¿eh? de, algunas dos, de dos pisos las casas pero la parte de pero, arriba Pero era no parar, eran más altas que esto Para meter el grano ah, gran. normal Y aquí se hacían en casas encima de los establos también